Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Desde el año 2011, la universidad cuenta con un programa de mejora de la atención integral y empleabilidad de los alumnos y egresados universitarios con dificultad de inserción, con especial referencia a los estudiantes con discapacidad. En él se ofrece un itinerario formativo individualizado que da respuesta a sus necesidades sin perder de vista las actuales condiciones del mercado laboral y la necesidad de adaptación constante que éste requiere. El programa universitario Busca también la concienciación, tanto en la sociedad como en las empresas, fomentando un compromiso en relación a la discapacidad y mostrándoles los beneficios económicos y los caladeros de talentos de personas con discapacidad. Por el desarrollo de proyectos y acciones orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes y egresados universitarios con discapacidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibe el Premio Gran Canaria Accesible 2014.